Una situación tenemos un drenaje pluvial que ha estado vertiendo aguas desde hace ya un tiempo bastante considerable eh, la brigada de nuestra institución ha tratado de, de resolver el caso pero ya hay una obstrucción bastante considerable es bueno que se entienda que los pluviales son los que recogen las aguas lluvias que no es aguas residuales eh, Parece que tiene un, un tapón, como podríamos decir popularmente, en la línea y nosotros tenemos que hacer un trabajo de excavación, cambiar el tramo que está obstruido eh, para nosotros poder salvar esa situación. Eh, normalmente eh, son situaciones, los pluviales, corresponden al ayuntamiento. De todas maneras, nosotros siempre hemos trabajado en conjunto y me imagino que en los próximos días ya esa situación estamos pendientes a resolverla porque inclusive tengo una retroexcavadora que me llega en uno o dos días aquí a la ciudad para resolver unos cuantos casos y ese es uno de los primeros que vamos a resolver.